Bienvenidas a Tiffany Blogs, amigas. Muy buenas tardes aquí en Utah. Buenos días, buenas noches, donde sea que tú estés. En el video de hoy voy a estar hablando sobre el Catscan. Es un eh, es un estudio que me mandó mi doctor después de mi cirugía de tiroides. Eh, si estás visitando mi canal, te invito a que te suscribas, comentes, compartas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas esta serie de videos que estoy compartiendo con ustedes para darles más información sobre todo lo relacionado con tiroides. amiga, yo eh, fui diagnosticada. Eh, yo sé que las que me siguen siempre lo saben pero siempre se nos suman amigos nuevos bienvenidos a mi canal todos los nuevos suscriptores voy a hacer una nueva modalidad tiffany va a empezar a saludar a los nuevos suscriptores y a mencionarlos en mis próximos videos. voy a comenzar amigas déjenme saber en los comentarios si les gustaría que hiciera un en vivo para responderles preguntas sobre mí y sobre mi cáncer, yo las invito a mirar siempre en los videos que les dejo por aquí arribita. No sé si por aquí o por aquí, todavía no me entiendo bien. Sé que aparecen, creo que son por aquí. Siempre les dejo, sigan mi dedo, sigan mi dedo y van a encontrar una tarjetita que los va a llevar a una lista de videos relacionados con este tema. No hay mucha información. Yo fui diagnosticada de cáncer de tiroides en el año 2012. Se me dificultó mucho encontrar información en español sobre este cáncer. Hay mucho sobre cáncer de mama, pero no hay tanta información sobre el cáncer de tiroides y no se habla mucho. Entonces yo quiero, porque las quiero mucho, porque las amo, me interesan y por si llegan a padecer o conocer a alguien, entonces díganle e invítenla aquí a mi casita de Tiffany Vlogs Amigas, hace una semana de mi cirugía de tiroides estoy recuperándome muy bien como podrán ver en mis heridas eh, voy a acercar la luz no sé si sirve tengo um, unos brushes acá como unas heridas pero me quedaron algunas marcas en mi brazo de la cirugía las que me siguen saben, y las invito a las nuevas o nuevos a mirar mis anteriores videos, en donde yo cuento sobre mi cirugía eh, de ovarios. Yo fui diagnosticada con cáncer de tiroides en el año 2012. Tenía eh, cada seis meses biopsias en el año 2013, el lado izquierdo, que es donde me quitaron mi tiroides ahora el jueves de la semana pasada. Uno de los nódulos se volvió eh, maligno. Te voy a dejar en este videito aquí o aquí un link hacia ese video donde hablo del calcinoma folicular, que fue el cáncer que me detectaron a mí. Eh, y también te voy a dejar el link al videito, no el link, la tarjetita al video ...de esta serie de videos sobre cáncer de tiroides... ...donde yo comento... ...sobre los cuatro tipos de cáncer de tiroides que hay... ...la tiroides es una glándula muy importante... ...que regula el metabolismo del cuerpo... ...y regula las funciones de los órganos... So, ...prácticamente están, viene a ser el verdadero corazón... ...a mi entender, del cuerpo... <risa> ...regula la temperatura... Entonces yo empecé a sentirme muy cansada, a tener inflamación en mis ganglios. El tipo de cáncer que yo tengo fue confirmado ayer por mi doctor: es el calcinoma folicular. Eh, y el cáncer estaba en este lado: mi tiroides estaba agrandada, se llamaba el goit. So yo estaba con mis ojos así hace unos meses sentía que explotaba, mi corazón estaba empezando a fallar, so, mi cuerpo empezó a deteriorarse, amigas, mi salud. Yo eh, tenía una compañía de limpiezas, una franquicia, era dueña, me iba muy bien económicamente, pero lamentablemente tuve que dejarla porque la gente que tenía era inepta, ese es otro tema, la gente no quería trabajar, quieren ganar mucho, no quieren aprender, entonces eh, no me sentía como para dejar en manos de las personas. Cuando dejé a personas a cargo del negocio, tuve muchas quejas de mis clientas. Realmente estaba tirando mi dinero. Las clientas me llamaron y me dijeron, mira, Tiffany, cuando te recuperes porque las personas no limpian, eh, estás tirando... O sea, había polvo, la gente quiere cobrar y no quiere hacer un buen trabajo, ese es otro tema, ya les contaré. Si quieren que les cuente mi experiencia con mi franquicia de limpieza y lo que yo pienso sobre las franquicias, me lo dejan también saber en los comentarios, entonces consideraré si consigo suficientes pedidos eh, el hacer un video. ¿eh? Amigas, eh, yo estoy abierta a lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran y pidan, So voy a darles mi opinión si ustedes me la piden sobre las franquicias de limpieza y mi experiencia y ustedes decidirán déjenmelo saber por favor en los comentarios si tengo la suficiente cantidad de pedidos entonces voy a trabajar en eso amigas recuerden que tengo mi otro canal Melania Beauty Tips voy a estar bajando la semana que viene videitos sobre tips de belleza mascarillas es la serie de videos mascarillas naturales para tu cara, mascarillas faciales naturales, mascarillas, eh, voy a dar tips y voy a dejar eh, links de productos y también eh, suscríbanse allá, Melania Beauty Tips, comenten, compartan y um, espero que me comenten también si pusieron en práctica los tips y si les funcionaron. Les voy a contar ahora sí, dicho todo esto, mi experiencia y qué pasó a una semana de mi cirugía de tiroides que me dijo el doctor ayer en mi cita semanal. Como pueden ver en el título, CAT scan, este es el estudio que el doctor sugirió. Eh, sí, uh, me quitaron la tiroides del lado izquierdo, sí había cáncer. Era cáncer del tipo calcinoma folicular. Vean mi anterior video donde les comento sobre los cuatro diferentes tipos de cáncer de tiroides que hay. Y coméntenme en ese video su opinión también. Compártanlo por si les sirve a alguien. Y denme sus likes. Likes, likes, likes. Eh, déjenme saber si quieren seguir escuchando series de videos de tiroides. Yo voy a seguir compartiendo de todos modos mi experiencia, porque siempre creo que hay que aportar algo al mundo y si mi experiencia sirve de algo, entonces, bienvenido sea, para eso estamos. Amigas, ¿qué pasó? Jueves, 28 de mayo, me internan, voy con mi esposito. 12 y media era la cirugía, atención perfecta, me toman la fiebre, a mi esposo también, vamos con sus correspondientes mascarillas porque hay COVID. Hay que cuidarnos y cuidarse y cuidar a los demás, hay que ser buenos ciudadanos. Entonces ahí mi esposo me ayuda, me coloco mis medias, me arreglo toda, me saco mi ropa de calle particular, me pongo toda la ropa de hospital, y una excelente atención, me ponen las vías correspondientes, me dejan saber todo. Agradezco a Intermountain, agradezco a los enfermeros, agradezco a mi doctor, que es una inminencia, a su hermano también, a mi anestesiologista. Agradezco a todos porque fui tratada como una reina <risa> y este tenía muchos nervios, este tenía miedo sí de no de que mi corazón, de que mis riñones eh, no aguantaran la, la experiencia. Ustedes saben, amigas, que es mi cuarta cirugía. Yo tuve A mí me durmieron con anestesia general en el 2003 para sacarme la vesícula. Luego me durmieron con anestesia general en el 2016 por una operación en mi pie, en mi tobillo, eh, que si quieren también una serie de videos con fotos y toda la descripción del problema que tuve con stream flat fit yo sufro de severo pie plano, es otra deformación que tengo entonces si quieren saber también me lo comentan, me lo dejan saber aquí y también voy a estar haciendo una tarjetita les dejo saber que YouTube va a quitar estas tarjetitas que nos permiten hacer encuestas y preguntarle a nuestra audiencia qué quieren. No estoy de acuerdo con eso, pero ellos sus motivos tendrán. Les dejo saber. Así que aprovechen los últimos días que podemos usar esta, esta tarjetita que aparece, creo que por aquí o por aquí, todavía no sé bien de qué lado de la pantalla está. Pero en este exacto momento la voy a colocar este, cuando edite el video, así que la van a, les va a aparecer arriba por aquí o por aquí, búsquenla, el que busca encuentra, y, y déjenme saber eh, en esa encuesta, por favor, participen, necesito de su ayuda, y yo encantada porque las amo, las quiero y me interesa informarlas, les compartiré mi experiencia con mi cirugía de pie plano extremo, y... Esto fue en el 2016, en total acabo de tener hace dos meses la cirugía, ustedes saben que tenía dos quistes en mis ovarios, y entonces ya tengo como cuatro cirugías, esta sería mi cuarta cirugía, eh, con anestesia general, y ustedes saben que a mi edad, con sobrepeso, y los problemas de fondo que traigo, es muy complicada eh, someterte a una cirugía. Entonces sí tenía mis, mis, mis preocupaciones, sí, sí, tenía fe, estaba en las manos del Señor, estoy lista para morir y presentarme ante Él porque soy muy creyente, pero este, tengo hijos chicos y la verdad que considero que quisiera... Perdón, amigas, estar con mis hijos más tiempo, ¿no? No me quiero ir todavía. Entonces, este, sí, amo mucho a mi esposo y. Todavía considero que tengo que viajar a ver a mi hermanita que está muy grave. Acuérdense, siempre dejo el link del GoFoundMe mi hermanita que sufre de cáncer de seno, también en mis otros videitos. Vayan a ver mis videos, van a encontrar mi historia de cáncer. Eh, tengo mi hermana mayor que falleció de cáncer hace dos años y ahora mi hermana menor que está con cáncer grado 4 terminal y quisiera ir a verla, poder darme ese... No pude ir a ver a mi hermana mayor, o sea que mi vida está... Estoy siendo muy probada. Eh, Dios me está probando, me está pasando por el fuego purificador y, y estoy todos dicen que soy fuerte así que estoy siendo muy muy probada amigas y estoy dándole batalla y sé que me voy a levantar con mi señor y voy a venir con él en las nubes eh, y eso me hace feliz, he decidido darle batalla a este, a este cáncer eh, ayer voy a mi cita de una semana después pero déjenme primero les cuento qué pasó con mi ¿O saben qué? Voy a hacer un video específicamente sobre mi posoperatorio. Mejor se los cuento en ese video. So, déjenme saber en los comentarios. Tienen mucha tarea. Coméntenme. Mientras más me pongan, entonces consideraré hacer un video sobre mi recuperación y el after surgery. So, el momento después, right after. Como en el momento enseguida después de la cirugía. So, déjenmelo saber. Y voy a leer sus comentarios, encantadísima. Y voy a hacer unos videos sobre por qué me pasó, me llovió sobre mojado, amigas. Tuve un postoperatorio muy duro, muy doloroso. Eh, ya les contaré la historia. Y déjenme saber si quieren saberlo. Entonces yo hago una serie de videos de eso. Pero por ahora, mi cita eh, de una semana después de la cirugía. Eh, sí, confirmado, tengo cáncer, es, es el calcinoma folicular, es un cáncer maligno, es, por eso se retiró mi tiroides. Eh, tengo cáncer en ambos lados de la tiroides, pero el doctor prefiere preservar una parte, aquí está encapsulado el cáncer, y en este lado estaba mi tiroides agrandada, estaba muy agrandada, eso era lo que me... me no me permitía tragar, hablar, respirar. Tenía mis ojos, amigas, inflamados. Una presión en mi cuello, cabeza. No podía dormir. La verdad que siento un alivio muy grande de este lado. De este lado sigo sintiendo dolores de oído. Bueno, siento dolor de oído de los dos lados. Eh, siento todavía dolor de garganta. Me cambia la voz y todavía sigo experimentando ronquera cuando cambio mi posición de la cabeza, como ahora. Entonces, este, lo que ha mejorado es mi temperatura. Mi temperatura es normal. Mi temperatura hace años es una temperatura malísima entre los 95.5.6 y 96, o nunca llegaba a los 97. Toda esta semana de que me retiraron la mitad de la tiroides he estado en temperatura de cuerpo normal, 97.6, son 37 grados en Celsius, eh, 37.6, so, ha estado bien. Por ende he tenido mucha energía, no he dormido tanto. Había días, amigas, que yo no podía levantarme, dormía todo el día. He estado tan aburrida que me puse a pintar mis lentes. Como, es este, como voy a cambiarme mis lentes, el doctor ya me hizo mi nueva receta. Este, acabo de cocinarle a los niños, ellos están jugando ahora, saqué a pasear el perro. Limpié la casa, hice manualidades y me senté a hacerles este videito ayer fue un día... oh! Uh. sorry amigas ayer fue un día muy triste, muy emocional me la pasé llorando lavando platos y llorando me hablaban, me hablaban las tías de mi esposo desde México eh, me hablaba mi familia y yo lloraba por todo entonces no pude bajar video porque eh, recibo mucho amor y todo el mundo te dice palabras, no tengo más que agradecerles a ustedes por sus comentarios amorosos, a mi familia, a las tías de mi esposito que están en México, que voy a ir a visitarlas. Amigas, yo eh, tengo un diagnóstico malo, feo, me mandaron un CAT scan, es lo que decidimos hacer con el doctor ayer. Eh, la mejor opción para mi circunstancia um, es conservar la mitad de la tiroides porque a veces, y con el Hashimoto, dices que yo tengo, es difícil quitarme toda la tiroides, pero oh. las voy a dormir. Es difícil. Les voy a explicar por qué a vos te amigas. No lo tomen como una falta de respeto. Es muy probable que el tipo de cáncer que yo tengo, que es el calcinoma folicular, del cual ya les hice un video, pero si quieren, les invito a verlo o puedo hacerles otro. Este cáncer eh, se corre a los pulmones, a la médula ósea, al hígado, al cerebro. Porque justamente ese cáncer está alojado en las células tiroideas que regulan la función de esos órganos. Entonces... Eh, cuando se desparrama, se desparrama a esos órganos. Entonces lo que va a hacer el CATS-CAN es darme la tranquilidad de que el cáncer, saber si el cáncer no se corrió, o asegurarme y ya saber, yo, el doctor, yo, mi esposo, mi familia, qué partes del cuerpo tienen ya cáncer. Uh. ¿Por qué hago eso? Tengo falta de oxígeno porque yo tengo severas sospechas de que el cáncer ya se ha corrido a mi pulmón derecho y tengo mis razones para decirles esto. Si quieren que les hable de eso, déjenmelo saber en sus comentarios y consideraré hacer otra serie de videos. porque para lo que ustedes pidan, sus deseos son órdenes para Tiffany y acá está Tiffany, soy toda suya. Mi casa es su casa y lo que me pidan, eso les doy. Eh, atole con el dedo. <ríe> lo que quieran porque las amo, mis hermosas, mis preciosas. Entonces, eh, ¿qué les cuento, amigas? Eh, que yo presiento que el cáncer se ha corrido. Y de todas maneras el doctor me explicó que hay manera de que se pueda vivir con si me tienen que quitar. Lo que quiero es estar segura por medio de este cats si el cáncer llegó a mi médula ósea, qué porcentaje de mis huesos están afectados, porque yo tengo síntomas de dolores en mis huesos, inflamaciones en mis coyunturas, yo no, a mí ya se me hizo el examen de artritis, artrosis, artritis y no tengo nada de eso, entonces, ¿qué justifica mis dolores en mis, y mis inflamaciones? ¿no? Entonces, eh, conversamos con el doctor, me dijo que había cuatro posibilidades, la posibilidad que elegimos por mis sospechas de que no puedo respirar, es muy difícil para mí, tengo muy bajo el nivel de oxígeno, ¡Oh! Y eso es lo que me hace abostezar, amigas, amigues, amiguis, amiguis, no, no estoy loca. No, no, no estoy loca. No estoy loca. Abostezo porque al estar hablando me cuesta respirar y me falta oxígeno. Y las voy a dormir a todas. Oh. Y así fue como me pusieron el apodo de la bella durmiente. Entonces, amigas, wake up, wake up, wake up. Wake up, wake up, Wake up, wake up, wake up, wake up Tiffany. No tomo café, pero me tomaría uno <risa> para despertar. Entonces, amigas, he decidido ponerle el pecho a las balas, hay Tiffany para rato, pareceré Frankenstein, estaré toda parchada, pero yo decido qué actitud le doy a la vida, he decidido darle pelea al cáncer, pelea a esta batalla, el cáncer no va a poder conmigo, soy joven, voy a vivir, tengo fe, voy a vivir, y ustedes lo van a ver. Entonces, eh, sí sufrí, emocionalmente, mentalmente, ayer lloré toda la noche con mi esposo, me abrazó porque me quedé como sin planes. Por un momento, eh, yo siempre fui una mujer activa, una mujer de trabajar, de trabajo físico. Para mí trabajo, eh, trabajo físico, o sea, es si el trabajo no es físico, no es trabajo para mí. Estar parada en un drive-thru o, o en una oficina, o eso es trabajo, obviamente, pero para mí no lo era. Para mí, para mi cuerpo, trabajo es trabajo físico, limpiar, correr. Siempre fui muy activa, yo trabajé en el campo, trabajé en fábricas, fui... Eh, forklift driver... Manejé un forklift eh, Fui um, Grillos deberían ir en esta parte Bueno, muchas cosas Que si ustedes las quieren saber Me lo dejan saber en la cajita de la descripción Y yo con gusto les voy a contestar Espero para la próxima poder tener la fuerza de maquillarme Y aparecer chula para ustedes Eh... Entonces, amigas, amigues, solo que no quiero maquillarme porque quiero mantener mi cara con crema limpia, así, hasta que me cure bien. Y les comento, amigas mías lindas, he decidido eh, llevar, sí, sí tuve un, una crisis ayer porque le digo a mi esposo que eh, me quedé como sin planes. Uno siempre está haciendo planes y quiere hacer esto y lo otro, y digo, ¿y ¿qué va a pasar? Pero tomé la decisión inspiradísima en mi hermana, eh, mi hermana menor. Eh, ella, a pesar de estar con cáncer terminal, grado 4, agarró su máquina de coser. Se puso a hacer sus calteras, hace almohadones, aprovechó la cuarentena y hace mascarillas hermosas. Les voy a estar mostrando fotos. Si quieren que les muestre lo que mi hermana está haciendo y sus trabajos y su Facebook, me lo dejan saber también. He decidido que voy a viajar. No ahora. Le dije a mi esposo que vamos a poner un frasquito, ustedes lo van a ver. Vamos a poner dinero ahí para el viaje. Tengo que ir a ver a mi hermana a Chile les tengo que hacer un blog, tengo que ir a Uruguay a caminar por mi tierra, por mis playas. He decidido que la Navidad la voy a pasar en mi país, en verano, panza arriba, en la playa. Voy a ir a Disney, no sé cómo, no tengo dinero, pero así he sido siempre. Siempre he empezado soñando. Y luego eso se convierte en acción. Dice, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Así he vivido siempre y he logrado tener siempre que yo quiero algo. Pero ese es otro tema. Si quieren que les haga un video sobre eso y el poder de la mente y la energía y lo, la ley de atracción, me lo dejan saber también. Y yo con gusto, porque es mi tema. Ese tema me encanta. Tengo mucho que ofrecerles. Muchos testimonios personales en donde yo he visualizado eso ha hecho que mi esposo me adore y yo me haya vuelto el motivo de adoración de él. mi esposo ha aprendido y, y, y él, él ha, ha visto eso y hemos ido avanzando y es como que primero eh, planificas y te haces un board un, o sea, pones todos tus deseos y tú vas a empezar, pero ese es otro video Vamos a hablar del CATScan porque para eso viniste a este canal, porque eso dice el título y el thumbnail. So, tú vas a escuchar de CATScan. CATScan es un examen 3D que te hacen en una máquina y eh, déjenme saber aquí en los comentarios abajito. Si quieren que les haga una serie de videos y voy a estar documentando, se los prometo. Me van a llamar, me dijeron ayer, en cualquier momento, eh, de aquí a dos semanas, voy a tener mi prueba de CAT scan. So esas son las novedades. Tiffany tiene cáncer, calcinoma folicular. Ya hice videitos sobre eso. So si sos nuevo o querés... Refrescar la memoria, pasa y mira mi video sobre el calcinoma folicular y los diferentes tipos de cáncer de tiroides. Si querés que haga uno nuevo, déjamelo saber también. Eh, Tiffany tiene cáncer calcinoma folicular, me quitaron la mitad de la tiroides. Si querés que te haga un video contándote cómo fueron las 48 horas After Surgery, todo el predicamento por el que Tiffany pasó, déjamelo saber. Y no te pierdas mi videíto, que lo voy a estar bajando el sábado eh, a la mañana, early morning, around 3 a.m., eh, donde te voy a estar mostrando. Vinieron las hermanas a ayudarme a limpiar, eh, mi casa el día después de la cirugía y te voy a, te hice un, como un blog y lo voy a estar bajando no te lo pierdas y eso es todo voy a tener un cat scan una prueba de sangre eh, ahora lo que queda es ver si el cáncer se ha corrido a otras partes de mi cuerpo como los huesos pulmones hígado y cerebro por medio de este examen lo vamos a poder saber Quedarnos tranquilos y empezar, me dijo el doctor, un tratamiento de radioterapia o oh, energía nuclear. No sé, sonaba medio extraño, me asustaba hasta el nombre, pero eso es lo que está pasando. Eso es lo que. Eh, después les voy a explicar bien lo que me dijo el doctor de las cuatro posibilidades que hay después de que te quitan la tiroides. Por ahí en los comentarios leí. Alguien que dice que no duele, que la operaron bien por vos. A mí me dolió hasta el alma. Yo recién hoy, a una semana, sé quién soy, porque yo estaba redrogada. Mi marido me bañó. Eh, terminamos los dos bañándonos en la ducha. Mi marido me ha tenido... Yo he sido un bebé. Mi marido me ha tenido que bañar. Mi marido me ha tenido que dar de comer en la boca. Eh, pero ya les dije... Eh, si quieren que yo les cuente todo lo que fue la odisea, el after surgery, después de mi cirugía de tiroides, en realidad eh, me siento con energía, eh, recuperé parte de mi vida, estoy feliz, tengo la mitad de la tiroides y hay cáncer en la otra mitad. Pero agradezco al doctor y agradezco haber tomado la decisión junto con él de tratar de mantenerla porque de este lado está encapsulado y de ir controlando porque es mucho mejor que tú preserves tu parte de tu tiroides como sea. ¿Por qué? Que tu cuerpo genere. Porque el problema con que te quiten toda la tiroides es que tu hipotálamo empieza a generar... Eh, glándula tiroidea pero en caso que hubiera quedado un reminder como algo de células en alguna parte de tu cuerpo el cáncer va a volver agresivamente y te vas a ir así entonces la mejor decisión que tomamos con el doctor es aunque hay cáncer de los dos lados de la tiroides en este lado está encapsulado vamos a chequear el cuerpo entero Vamos a tomar acción con radioterapia, con quimioterapia. Si hubiera cáncer de combatirlo en alguna otra parte, si hay que sacar la mitad del pulmón, la sacamos. Tiffany va a seguir viviendo con medio pulmón, como sea. Pienso darle batalla a este cáncer. Ustedes van a ser testigos. Voy a vivir, voy a vivir a esta viejita. Voy a echarle ganas a este cáncer. y Voy a seguir planeando mientras yo esté viva. Mientras respire y abra mis ojos, hay vida. Yo voy a estar quieta el día que me muera, así que no hay motivo en mi mente y si le puedo servir de estímulo y voy a compartir mi vida y mi historia con mi cáncer. Cada tratamiento, cada cosa con ustedes para que si puedo darles la enseñanza de que tengan fe, de que crean de que la palabra cáncer no es sinónimo de muerte, de que si se sufre, pero como le dije a mi esposo, hoy empezamos un camino, ¿ok? Se puede vivir con cáncer, se puede tener calidad de vida, se puede tener sexo, se puede amar, se puede viajar. El único día que tú no puedes hacer nada es cuando estás muerto, ¿ok? Pero yo, mientras esté viva... Tiffany va a seguir grabando videos, haciendo vlogs. Y amigas, estoy preparando porque se viene el Día del Padre. Tienen mucha tarea, así que vayan reemplazando este video parte por parte. Y me van comentando ahí abajo. Quieren que les haga una serie antes del Día del Padre de una decoración simple de fondant cake. Para ideas de decoración en fondant y receta de un pastel. Para que ustedes le hagan a su papá el Día del Padre. Me lo dejan saber y yo muy encantadísima de compartir mis talentos con ustedes. Las voy a estar enseñando porque yo y mi hija, mi hija y yo, mi hijo, mi hija. Nosotros le vamos a estar haciendo un pastel a papá para el Día del Padre. Y me encantaría yo más que a las órdenes de hacerles un tutorial de un fondant cake. De un pastel de fondant. Tip y Tricks. Así que si quieren la serie para el Día del Padre de Pastel de Fondant, comenten ahí abajo. No se me queden calladas, las invito a suscribirse, comentar, a activar la campana de notificaciones y seguir esta serie de videos sobre cáncer de tiroides, a revisar mis videos anteriores y no perderse mis videos, así que activa la campana y pasen por Melania Beauty Tip, por favor apoyen mi nuevo canal en donde voy a estar haciendo una serie de mascarillas faciales donde ya tengo dos videitos hice un video de agua de rosas y también déjenme en los comentarios cuáles son sus dudas, si cómo sacar manchas y yo vaya agarrando idea de qué videos hacerles, que las tengan happy, felices, porque en definitiva todo esto es para ustedes, yo me debo a ustedes y va a haber muchos cambios, amigas, eh, tengo muchos planes y ya lo van a ver, Tiffany está pensando porque Tiffany ya no puede limpiar, no puede hacer trabajos. Entonces estoy creando un nuevo negocio familiar, así que siempre busquen mi Instagram, porque voy a estar trabajando desde mi casa, invirtiendo cuando me llegue, porque estamos a mayo y a mí no me llegan los taxes. Entonces cuando me lleguen voy a poder invertir en un nuevo negocio, voy a estar haciendo muebles decorados artesanalmente por Tiffany. Voy a hacer vlogs y quiero saber si ustedes están interesados en saber cómo voy a estar haciendo esos muebles con acrílico y eh, con neumáticos, amigas. Así que denme thumbs up, déjenme saber, vuelvan a ver este video y hagan la tarea y déjenme saber para que yo pueda hacerles todas esas series de videos. Así que las quiero mucho, échenle ganas a la vida. Comenten, compartan, suscriban la campana de notificaciones, bésense, ámense, sigan adelante. No se me achicopalen, se puede sobrevivir. Háganme preguntas para que yo les pueda responder en mi próximo video sobre mi cirugía. Recién hoy pude hablar y las voy a dejar porque ya me cansé. <ríe> Tengo que descansar. Las amo, amigas. Besitos. Esto es Tiffany blog desde Utah. Para el mundo. Es un corazón, ¿eh? Sí. Para el mundo. Para el mundo. Ay, whatever.